tiempo de estos ayunos. Ah, por ahí me han dicho que les ha costado y han descubierto que era una cosita que ellos lo tenían ahí como internalizado, pero no era bueno. Pero como lo hacían siempre, lo habían dejado pasar. Y con esto de pensar de qué puedo ayunar, qué es lo que me quita la, la, la, la paz, qué es lo que me quita esta, esta, este amor hacia el Señor 100%, no hemos ido dando cuenta. Así que bueno, y la palabra de Dios nos ayuda. Así que veamos hoy día en Romanos 15.5 lo que nos dice. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros que seas unánime según Cristo Jesús palabra de Dios el Dios de la paciencia hermanos queridos el Dios de la consolación el Señor nos dice esté con nosotros esa palabra paciencia parece que no la conociéramos queremos todo al tiro y según nuestra pinta y según lo que sea y si no, no nos gusta perdemos la paciencia No. nosotros Damos, damos un portazo, cambiamos la cara, paciencia, calcula que el Señor no tuviera esa paciencia contigo y conmigo, ¿Ah? andaría el pobrecito el Señor todo el día morrado, por todo lo que nosotros hacemos que no corresponde, ¿Ya? así que seamos uno con el Señor. Jesús le tuvo paciencia a Pedro. ¿Cómo era Pedro, hermanos queridos? Ya lo sabemos. ¿ya? Tuvo paciencia, lo preparó, lo llenó de su amor. Y Pedro humildemente reconoció que así como estaba no podía seguir. Y fue cambiando, cambiando. Hasta ser ese Pedro que entregó su vida por el Señor. Así que, hermanos queridos, Cuidámosle. Señor, danme paciencia Contemos hasta 3, 10, 100 Antes de explotar Porque no me gustó algo Porque algo se me cayó Por cualquier cosa, hermanito querido Eso es tan insignificante Y después por haber explotado Y no haber tenido la paciencia De esperar que hubieran sido dos segundos Tenemos unas tremendas consecuencias Así que... Uh, Cuidado con nuestra paciencia. Y veamos hoy día, ¿ah? veamos qué tenemos que ayunar hoy día. Ayer fueron las quejanzas que ya no existen, son alabanzas. Y veamos hoy día la amargura. Andamos amargos, uno dice, mmm, amargo como el nacho. <ríe> y por nada, por nada cambiamos la cara. Entonces, que me, que me miraron feo, que no me miraron, y que me dijeron esto, ay, qué terrible, y anda amargado, y no perdono a esa persona, porque mira, hermanito querido, ayunemos hoy día de la amargura, y pidámosle al Señor que me enseñe a perdonar, porque yo perdonando se me acabó la amargura, se me acabó el dolor, se me acabó la quejanza, se me acabó todo, con el perdón, pero de corazón. Y me dirás, imposible. Para ti es imposible, para mí es imposible, pero para el Señor no. Entonces pidámosle al Señor, Señor, dame tu gracia, dame la gracia del perdón, ayúdame a perdonar, porque yo no puedo salir. Y vamos a ver cómo, vamos, sin saber, nos vamos a dar cuenta que hemos perdonado, y de corazón no solo de labios, así que dámale hoy día al Señor Señor, ah, Señor, dame la gracia de poder perdonar, como tú nos has perdonado a nosotros A su bendito nombre sea la gloria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 Su bendito nombre sea el honor, a su bendito nombre la alabanza, Santo Cordero de Dios.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 bendito nombre sea, el honor, sea todo el honor a su bendito nombre